¿Qué tal, amigos, Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando les estamos acompañando aquí a través de Teleantioquia Emociona. El super debate de lunes a viernes de 12 del día, 3 de la tarde. Tres horas de pura candera que usted puede ver y oír, sintonizarnos en nuestro canal de YouTube, Rafa Gol Linares, en el Facebook Live, Rafa Gol al aire en nuestra emisora online rafagol.com www.rafagol.com en el AM La Voz del Río Grande 910 AM y en el FM 88.1 Canela Estéreo ahí nos puedes sintonizar de lunes a viernes bueno y recordando en estos momentos las palabras del Señor Jesucristo que dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Juan 6.63 las palabras que yo os hablo son espíritu y vida, y las palabras de Dios son vida, por eso usted tiene que prestar atención, porque en la palabra de Dios en la Biblia están todas las profecías acerca de los tiempos del fin, y todo lo que está pasando, porque ahí está la verdad, lo que pasa es que hay tanto mentiroso, hay tanta falsedad que está... Hoy el mundo convulsionado que no sabe ni para dónde, ni para dónde va. Si usted quiere saber cuál es el norte, si usted quiere saber cómo va a ser los últimos días, los últimos tiempos, las señales del fin, antes del retorno de Jesucristo, lea la palabra, no hay otra. Jesucristo dejó todo consignado ahí. Y Dios le hablará porque las palabras de Él son espíritu y vida. Bueno, señoras y señores, Nacional ganó anoche, por fin se acabó el siriri. lo había dicho toda la semana, y dije, Alejandro Restrepo cánele al Tolima, quítese ese Sirirí y empiece usted desde aquí a formarse ya, a graduarse como técnico, y creo que anoche dio un paso muy eh, decisivo ahora, claro, a Nacional le faltan muchas cosas, por ejemplo Nacional juega muy buenos primer tiempos contra Envigado, extraordinario, primer tiempo que debió haber terminado por ahí 4-5-0 a la final empató y ante el Tolima, 1-0 el primer tiempo, 1-0 el primer tiempo jugando muy bien, pero en el segundo le quedó, por eso al final la pregunta de Elkin la hubo en la rueda de prensa, en la rueda de prensa esa pregunta estuvo bien formulada, ¿por qué Nacional es uno en el primero y el segundo? Así que Alejandro, a trabajar ese, ese equipo y esperamos que ya estén los refuerzos, que esta semana se logre solucionar el impasse con la gente del Cortura Bueno, ahora sí... Nos vamos, quiero decirle que entre las personas que llamen tenemos a esta hora eh, vamos a estar entregando porque entre los que llamen a nuestra línea 236 4604 y 01-8051-50 aquí te, tenemos los balones para estar entregando esta noche pero también vamos a estar entregando las canecas de más placa que es la que ustedes ven ahí, está espectacular que es masilla y acrílico plástico, con esto usted revoca y de una vez ¿Estuca? le queda estuca. Son dos en uno, son dos en uno. Revoca y estuca. Voy a estar entregando esto a, a las personas que nos llamen a nuestras líneas telefónicas. Tenemos una pregunta, la pregunta de hoy es fácil. Dos jugadores, nombre de dos jugadores, por lo menos, que hayan o que estén actuando en el Boca Junior de Argentina. Colombianos. Que sean colombianos, colombianos, por supuesto. Dos nombres de jugadores colombianos que hayan en el pasado Jugado en Boca o que están jugando en el actual Boca. Entonces, facilísima la respuesta. Repito, 232 42 604 -01 50 5015 Ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Es un hotel 5 estrellas, amabilidad y excelencia. La vida es un luco en el Hotel Dan Carton, Medellín.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 Bueno, y hoy todos estamos de pláceme por, de, por de, desde luego, Luis Javier Mosquera, pues es nuestra primera medalla en los Juegos Olímpicos, obvio, tuvimos en el levantamiento de pesa, Luis Mosquera nos ha dado esta enorme satisfacción, Luis Javier Mosquera, el Vallecaucano, el hombre, pero ya tenemos la primera medalla de plata en los Juegos de Tokio, estuvo a punto del oro, la tuvo de un cacho, de un cachito, ¿no? Por un kilo creo que fue que se perdió, ¿Qué? pero la tuvo de un cachito. Bien, felicitaciones y el, el país está contento porque ya tenemos nuestra primera medalla de plata. No Vamos al debate, nos vamos a la polémica. Ganó Nacional Anoche, a esta hora el Deportivo Cali y el Independiente de Medellín empatan 0 a 0, 0 a 0. Y Medellín votó penal, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Osorio, oh, para que usted no, mejor lo dicho. Arquero. Lo tapó el arquero, bueno, lo votó. No, y no, bueno, y no, quiero no, decirles una cosa y, y, y la quiero la decirles, disputa. bueno, no, lo tapó el arquero porque lo no hay penal bien atajado para que sepa, sino mal ejecutado. Ah, Yo, para eso, que aprenda esa, esa máxima no, del fútbol. No, no, no, ese es no otro hay análisis. penal bien eh, tapado, no, sino ese, mal eh, ejecutado ese señor. Es otro análisis. El penal es 99,99% es gol. Punto. Y el que falla es porque cobró mal. A ver, entonces, no defienda al Bolillo, hermano, que Bolillo está. Eh, eh, Pero Bolillo deuda. no cobró. Le quiero <risas> recordar que los equipos antioqueños, el Envigado, el Envigado cayó ahorita con el Junior 1-0, perdió 1-0 en el Junior. Hasta el minuto de 70 y pico, faltaban como 10 minutos y le hicieron el gol. Perdió Envigado con Junior en, en Barranquilla. Y ayer en Río Negro, el equipo de su amigo Juan Carlos Osorio le cascó 3-1 al Río Negro. Le ganó de visitante de tres. ¿Y sabe quién hizo dos golazos? Gustavo Torres. Mm. Gustavo Torres. ¿Le suena ese nombre? ¿Le suena ese nombre, Gustavo Torres? Hizo dos goles. ¿Y sabe quién hizo el otro? Y fue la gran figura del partido. Quiñones. Deiner Quiñones. ¡Qué golazo! Bueno, ahora sí, saludamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son. Tres moscas. Aquí está don Luciano Siak. Por lo menos se ganó, se ganó. Nacional siempre ha tenido la supremacía sobre el Tolima, pero estos últimos cuatro años ya estaba muy mamoncito el Tolima ganándole los partidos a Nacional, pero ya se acabó esa ligera maldición de la lechona tolimense. Señor González, bienvenido. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe lo va a salvar. Primero, señor director, felicitarlo por su Ah, Muchas gracias, por Luciano. Por su nuevo cumpleaños. Muchas y ojalá nos lo conserve durante mucho rato para que esta empresa continúe a flote como viene hasta este momento. Fue ayer el cumpleaños. Gracias, Luciano. Bueno, ¿no? Y a toda la gente que me escribe por el Facebook Live, por, por toda la red, muchas gracias. Sí. Les agradezco pues, las felicitaciones, los mensajes de cumpleaños que fue el día de ayer, don Luciano. Muchas y gracias. en segundo lugar, sí me suena el nombre de Gustavo Torres, claro que me suena, como le debe estar sonando a todos los dueños de discotecas y barres de Medellín, Ahí... donde él era cliente asiduo. ¿Lo que dijo? Eh, no, es que, es que eso no lo dije yo, lo dijo Juan Carlos Osorio, que lo echó el nacional y se lo llevó ahora para la América, yo no sé por qué. Y ya dijo que tiene que estar en la Selección Colombia, ¿qué tal esa? ¿Qué tal Gustavo Torres en la Selección? Y ahí si nadie dice nada. Si estuviera en Nacional, hubiera sido una polémica nacional terrible. Si estuviera ese tipo de Nacional y que diga el técnico, debe ir a la Selección Colombia. Y en tercer lugar, yo no festejo nada. Yo respeto los sentimientos de la gente que ama mucho a Nacional. ¿Cuál sirirí? ¿Cuál sirirí? ¿Últimos cuatro años estaba cansado? Resulta que con el triunfo de ayer... Le ganamos el partido número 99 en nuestros enfrentamientos con el Deportes Tolima. Le ganamos el número 99. Le tenemos 30 partidos de distancia al Deportes Tolima ganados. 30, un, una distancia de 30 juegos ganados. Entonces yo no veo qué motivo hay para festejar. ¿Qué motivo hay para festejar? Y más bien se puede empezar por lo que tiene a todo el mundo furioso en este momento. Qué tan raro, ¿no? Sí. Cuando algo le pasa a Nacional, cada la jauría toda eh, con una furia única. Esa jugadita del gol de Tolima anulado, que nadie sabe hasta ahora, hasta esta hora. Para mí no es por, gol. Por, ¿Por qué no fue no, Porque no, por, por sí fue. Pues para, sí mí fue. Fue, para mí fue, eh, para mí eh, en, ese, en ese acto. El, el, jugador tiene, el, el jugador le cae por detrás al arquero y, a, y si lo tiene de frente, él lo tiene que dejar sacar, no tiene que torpedar. Obstaculiza, sí, sí, si bueno. para mí en, to, el... en todo caso, eh, todo el mundo ya condenó a Nacional. Condenó a Nacional, qué tan raro. Cuando hubo un penalti en el juego Argentina-Colombia, sí. 40 mil árbitros salieron a explicar por qué ese penalti no se pitó. Porque un agarró en el área en el cobro de un córner. Que la pelota estaba en movimiento, que no estaba en movimiento, que una uña de un jugador la tenía pisada en ese momento y que en consecuencia la agarró en el área no era penalti. Pero ahora con Nacional todos salen a explicar por qué es gol legítimo y por qué Tolima fue esquilmado ayer en el Atanasio Girardot. Yo no festejo nada porque... Eh, el día que le ganemos el título al Tolima, en una final de campeonato, estamos cobrando todas sí. nuestras deudas. Ese es el cobro que hay que hacer si algún día el destino nos pone otra vez cara a cara en una final para tratar de cobrar. Pero ganar un partido, un partido más, un partido menos. Hay 30 de diferencia. Que Tolima recorte siquiera 15. Los 30 juegos de diferencia que le tenemos al Tolima en 233 confrontaciones. Es que eso está ahí. Eso es real. Tan real como el florero de Llorente. Tan real como la batalla de Boyacá. Que eso no lo puede negar nadie. Entonces yo no festejo eso. Y se jugó bien, se fue superior al Tolima, se le vio ganar por más goles. Hubo uno clásico en, en el gran delantero, cuyo nombre no voy a decir. So pena que la voz me crucifique. Vea, a propósito, la voz. Sí, a propósito la voz, te tengo que dar una felicitación por ese acto de humildad. El día que Osorio te regañó públicamente cual perro callejero y saliste, "Sí, señor Osorio, usted tiene toda la razón". ¿Cu del cu mundo, ¿Cuándo señor fue Osorio, eso? Osorio, lo ofendí. No. Ah, cuando, eh, yo, dije cuando fue... yo dije lo que usted se chupó, cuando yo dije lo que usted se chupó. Eso fue el viernes, ah, sí, sí, cuando sí, el sí, señor cuando usted chupaste llama al señor presidente de Lima para que hable del problema nacional con Urtuluá, y yo solo salgo a España. Y entonces, señor presidente, ¿quién va a la Copa de Libertadores? Acá de eso viene la Copa de Libertadores. Cuando acaba la entrevista, la voz dice... Ojalá ojalá usted, o, ojalá usted tuviera siquiera el 10% de la voz que yo tengo. Hombre. <risa> que yo puedo anunciar noticias, sí, puedo leer noticias muy en cualquier en eso. parte del mundo. Puedo hablar como quiera. No, en cambio, es... usted no, con esa voz no ah, llega ni a la esquina, papito. No, no venga, no. Que, que imitándome a mí. No. Papito. no, no es, papito, es, es usted que, está muy lejos, papito. Es que yo nunca, ver, yo María, nunca he negado. Ah, es un he leído noticias y he leído... Vea, el noticiero económico antioqueño de J. Enrique Ríos, a propósito, un saludo para él. Lo leí yo, que es el más difícil de leer en el departamento de Antioquia, porque hay que degustarlo, hay que hacer que el oyente crea... que Ah, Osorio. No, usted no, que no, me parece que llegaron, usted. No, a mí Osorio. me parece que Osorio es muy presumido. ¿No le parece a usted ser que, muy ah, presumido? No, es que sale a disque a imitarme. Osorio. Sale a disque a imitarme Osorio. con una vocecita así. ¡Papito! Eh, lo que tengo es voz. Osorio. Porque eh, el hombre que se cuida la voz es lo último que se envejece. Osorio, Osorio. Yo Osorio. Ay, ay. Te yo mi... Osorio, te doy cátedra no a la hora que quiera Te doy cátedra porque, gracias a Dios, tengo esta voz. Sí. Gracias, bueno, Dios mío, ya, por listo. darme esta ya, voz. Ya, ya, yo, listo, ay, listo, ay, ya, que imitándome, que imitándome. Yo, yo no, oiga. te falta mucho para imitarme. Creo... Te falta mucho para imitarme oh, sorry, oiga, hombre. Primero, sí. Dios le dio a usted una boca para hablar menos y dos no, no, orejas es que... para oír ah, más. Me va a imitar. Me a mí, da hombre. la impresión que mí, no a se a mí, refiere. Hombre. Me da la impresión oh, que hombre. no están. Re... No, no se refieren a ay, usted. Ay, a ver, Termino. Yo. yo nunca he negado que eres ah. un excelente locutor. Ah. Locutor. Locutor. Ah. Periodista o comentarista. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Locutores. Como locutores. No hables que vos estás retirado. Y, y volviendo yo no hablo al con los retirados. Para clarificar. Con los pensionados retirados. Para no hablo. No hablo. Para ya. clarificar el asunto, el señor Osorio le pega ese regaño a la voz y la voz sale, sí, señor Osorio, usted tiene toda la razón. ¿Cómo perdóneme, le parece? ¿cómo ¿cómo le parece en vez de, de hablar del triunfo atlético nacional, vino a poner quejas. Vino a poner quejas. Oiga, eso vino a, a poner pima, quejas. Tarjeta amarilla para Osorio. ¿Cuál, señora delegada? Tarjeta amarilla. Ta, Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Ta, Don ta, ta, Luciano, yo dije... Yo dije, ya, no, señor Gustavo, usted mejor que no le doy la palabra con usted, con a la Dice lo que vos no hiciste. Señores, el señor Labuera. Ya, amarilla, perdón. Vamos es a aclarar el tema. Vamos a aclarar el tema. ya, La ya... ya, ya. La que ya... Ya, ya, ya... La posibilidad de hablar a ver, también porque hice lo que él no hizo y nacional voy a aclarar el tema Luciano espérese que voy a aclarar no se va a el se el va golpe de pecho no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo les parece yo ¿Ah? ¿Ah? no a, a poner quejas no hay derecho chismoso no hay más. derecho a lo que llegan ciertas personas pero como eso a mí no me importa si alguien se arrastra cual serpiente ante el compañero porque le tiene miedo yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Entonces voy a terminar O sea que las niguas no le tienen miedo a nadie nacional. porque usted hace ocho días dijo que usted era la nigua del comentario. Nacional... La nigua no le da miedo nacional a nada. Muchas gracias. compró. Ponle orden a esta vaina, hermanos. ¿no? No, ah, pintar, ah, no, pate, no. No, no, no. La nigua no le da a miedo María. de nada. El el el es él dijo que era la nigua. Le dije que me dejara no, para pues... aclarar la situación como no la dejó aclarar y pierde la palabra, ya, ya, ya, saqué, tenga y no, pierde la palabra, ¿cuál es el problema? ya la seguridad, ya le sacamos. Ahora, ya, ya, Poniendo termina no, termino ahí, termino ahí porque le estoy pidiendo al señor que vamos a aclarar el tema, ninguno, no, ya no lo dejaron aclarar, ¿no? no, le doy la palabra al cirujano, buenas noches, bueno, augusto visto, ha... Bueno, don Rafa, compañero se Bueno, Nacional se sacó la sal, después de ocho partidos seguidos sin ganar ha ganado el conjunto de Rodolaca y lo ha ganado muy bien frente al, al papá Tolima de los últimos 12 partidos, porque es cierto, a través de la historia no, a través de los últimos 12 o 15 partidos, vencieron a la bestia negra de los últimos 12 o 15 partidos. Bien, primer tiempo muy bueno, la etapa complementaria se hicieron cambios y el equipo se relajó un poquito, se recuperó Tolima, pero bueno, no le alcanzó de todas maneras. Un equipo muy bien estructurado, el deportes de Tolima, si hay que decirlo, eh, con la parte física que siempre se ha dicho, pero hombre, de todas maneras, eh, Torres al final, el técnico, técnico Hernán Torres del Tolima, quejándose por el tema del gol. Yo le quiero recordar al, al profesor Hernán Torres que en la final contra Millonarios también un penalti en el último minuto, que no le pitaron en contra al Tolima y él no dijo nada, pues bien, hermano, aquí le quitan y le regalan a los equipos de fútbol en Colombia y en todas partes del mundo, profesor Hernán Torres, porque la rueda de prensa de Hernán fue precisamente ese tema del gol mal anulado al Deportes Tolima, según él. De todas maneras, Rafa, ya estaremos hablando de un Medellín que jugó terriblemente regular el primer tiempo, que se mejoró... Terriblemente regular, ¿qué es eso? Terriblemente, pues, o muy regular, más bien, el primer tiempo, que mejoró la etapa completa Con algunos cambios ya estaremos hablando con del Independiente Medellín, mi estimado Rafael. Bueno, ahora sí, prosigo en el superdebate don Gustavo Osorio Salazar. Y bueno, espero que lo haga decentemente y en orden. Dios le dio a usted una boca para que hable menos y dos orejas locutor. para que escuche más. A ver, ya. Porque periodista. No, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo comentar fútbol sí, porque sí. lo sé. Sí, sí, sí. El señor, mire, mire, sí. mire la diferencia, mire la diferencia. El señor se fue por otro lado porque él no tiene la, el análisis que yo tengo. Mire, sí. yo tengo un análisis uh, muy diferente, sí, muy diferente sí, sí. en el partido Tolima Atlético Nacional. Sí, sí. Si Nacional lleva 14 partidos, de 14 partidos, los últimos 14 partidos, Nacional apenas le ha ganado dos, eso es lo que tengo que analizar, no que en la historia, los 89, no, ¿por qué Nacional en los últimos años no puede con Tolima? Bueno, entonces... Hasta el punto que Tolima le dio la vuelta olímpica acá, en el Atanasio Girardot, en 2018, entonces... dirigía a Nacional, señor Almirón. Entonces, ¿qué me va a decir? No, Ese es el análisis que usted tiene que hacer Ese sí. es el análisis que hay que hacer ah, pero, pero, no, pero no, pero no el, señor, el señor Mete la cabeza a la arena como el avestruz y le pasa lo que al alcohólico, el día que el alcohólico no reconozca que es alcohólico, no se va a sanar, por eso Nacional no le gana a Tolima, no le gana a Tolima, porque el señor manda un mensaje y los jugadores se creen, sí, es que nosotros caminando la cancha le ganamos a Tolima, no, encaré los partidos con la seriedad, que ayer lo encararon, y estoy felicitando al señor Alejandro Restrepo, porque, ah, ayer, porque ayer hizo un cambio ayer hizo un, cambio, ayer hizo un cambio, mire que el señor no tocó este tema, el señor hizo un cambio y le salió Puso a Candelo más arriba Más cerca del arco contrario En la medida que yo ponga a un hombre desequilibrante Más cerca del arco contrario Estoy más cerca de hacer un gol o que, o que le cometan falta O me haga o me un pasebol o, o de los dioses del Porque a, a Candelo a Candelo, Todos los técnicos lo ponen a arrancar desde atrás Y desde atrás No marca Pero llega muy tarde eh, Llega eh, ahogado llega al, al último tercio, entonces esa es la situación, ayer el señor Alejandro Restrepo acertó en esa de poner a Candelo más arriba y el Rifle Andrade fue la figura del partido, porque hay unos que juegan 45 minutos, parece que el fútbol solamente fuera eh, 45 minutos, no, el Rifle Andrade juega a los 90 y corre hasta el último minuto. Se le la, oye la, mejor la, es, en, en tono, ese tono, señor Rosario, es... se le escucha mejor en ese tono, a ver... No, porque, Don, no, que, porque, porque ahora sí prudiosa. tiene derecho a aclarar. Pero, tiene derecho suspensivo. a aclarar su situación. Don Elkin Labo, buenas noches, bienvenido. Hola, don Rafa Gol, saludo muy cordial. Que Soy el polifacético. Este, que de la radio, este la carácter radio. de algunas personas y estas malas energías ya, sabes, no señor, te da Gol, ya, ya, ya. el cumpleaños este fin de semana. Que Dios lo bendiga y que siga siendo el mejor gol de Colombia. Muchas gracias, Labo. Lo primero es que eh, yo cuestioné a don Gustavo Osorio porque el el viernes sí, entrevistamos... ¿Para seguir usted perdiendo. Tiempo, no, no, no. Hombre. Es que Rafa no. me dice que lo voy a no, no voy a ¿Va caer usted un en la en si la red que no, no, no para no darle no de el, médico, a de México, de el de Colima, por porque el señor se González en el a los técnicos que a Tolima dos tres que a Tolima simplemente don Gol, simplemente le dije a don Gustavo no estoy de acuerdo que haya arrancado el hace de la otra cosa y no lo de Tuluá Nacional hasta ahí hasta ahí lo digo y lo Dije abiertamente no, lo, lo que no le dijo Luciano a don Gustavo que es Atlético no, Nacional y le dolia. De Atlético de miedo, Nacional, ve. señores, Enocame, ante el Deportes ve. Tolima, punto número uno. Osorio me tiene me así parece ve. que el señor Alejandro Restrepo es uno de los grandes, además del rifle Andrade en el terreno de juego, eh, protagonistas de esta victoria del equipo Atlético Nacional, señores. Es que la noticia es cuando el perro muerde al hombre. Y resulta que Nacional llevaba 15 partidos solamente ganándole uno al Tolima. Mm. Fue noticia ayer Nacional. Nacional habitualmente oh, noticia en el fútbol colombiano vez. más cuando pierde que cuando gana. Porque Nacional lo ha ganado mucho. Pero como venía ganando Tolima, es la noticia del fin de semana. Por fin, Nacional le gana al Tolima. Y es hora, señores porque así vayan dos partidos sin los refuerzos. Yo le veo otra cara a este equipo Atlético Nacional. Y miren que son dos partidos con los jugadores del semestre anterior. Y se le ve por lo menos otra idea futbolística. Lo de Candelo adelante, punto del técnico de Atlético Nacional. Eso sí, yo espero un Aguilar en defensa, porque sí que hace falta un jugador de estas características para acompañar a Olivera. Bien por Atlético Nacional. Y una cosa que hemos dejado de lado, volvió el hincha de corazón verdolaga. Y el hincha de Nacional también tiene mucho que ver, así solamente hayan ingresado por el tema de protocolos mil personas, porque, señores, hemos visto hasta la saciedad que esta afición verdolaga y antioqueña gana partidos y títulos, bien por la afición verdolaga que volvió al estadio. Bueno, ahí tenemos alguna imagen de anoche, mi estimado Ferney, del partido de anoche, la gente volvió al estadio, mil personas... Volvieron con Atlético Nacional. La semana pasada, véalo ahí está, mire, Luciano, tan bonito como se ve. Eh, sur, muy bueno con seis mil personas, bueno. pero, pero volvieron. Seis mil todo el estadio, pero Rafa, hay que analizar algo, sí. me disculpa. Ajá. La venta de, de, de las boletas eh, fueron por el QR, por eh, el celular, solamente para abonados. Y yo no entiendo qué cantidad de personas revendedores afuera del estadio Vendiendo disque el QR, esto es histórico, que vendan la boletería por internet y la reventa se haga por internet. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál fue el deliz? ¿Por qué por internet hubo tanta reventa, señores? Que los paisas son muy vivos. No, no son muy Oiga, vivos. Como no son, son muy muy vivos. por internet. Hay un sinvergüenza que permitió eso y Nacional lo tiene que investigar. Sí, claro. sí. No es que sean los paisas muy vivos, es que hay un sinvergüenza y Nacional que permitió eso y espero que la directiva del Club Atlético Nacional lo, lo investigue, a ver quién es, a ver quién es. Eso no es ninguna viveza, eso es una más bien una vileza, una vileza contra el consumidor, contra el pobre hincha que hace un esfuerzo inmenso para conseguir una platica, e invertirse en a su equipo para que lo esquilmen de esa manera. Eso no es ni Sabía viven? cómo están vendiendo esa popular es ¿A ¿Cómo la Y vendieron? un descaro por parte de quien hizo... Estaban eso. revendiendo una boleta de 30 mil pesos afuera del estadio a 100 mil. No, y era pues. un partido normal. No, no, Nacional debe ponerle pilas. No, no. Este tema del software, ¿quién fue ahí como el, el, el cómplice en esta situación? Pero al menos uno dice, bueno, la boleta vale 30 mil, la venden en 100 mil. ¿Qué estaban encimando? ¿Un tamal y una lechona o qué? A ver. Oiga, de... como también hay que decir que el gol que le anularon a Tolima es válido. Para mí Señor no. Luis Miranda, nunca toca el arquero. El arquero Atlético Nacional suelta la pelota. Nadie lo tocó. En consecuencia, es gol Eso lícito. Eso te... no, es un tema polémico, Osorio, y usted no lo puede aseverar, que es un gol lícito. Pregúntele a los árbitros. No, no porque es que yo ya les consulté. Hasta... Y no, fue... no, no, no, no. El único no, que dijo, no, no. sé quién. Vea, el único no, que dijo... No. No, que pues, ahí había falta, no, no. que porque el, el, el, el ningún jugador mismo, se puede poner delante yo, del arquero, fue señor, en un tal Sanabria. No, no, no. no, no. no. Los no, demás no, no. todos dijeron yo, que había no, sido no, gol no. y que había esquimado al Mire, mire, señor, mire usted, primero le dije, se lo vuelvo a repetir, a usted dio, le, le dio Dios le dio dos orejas para que escuche más y una no, boca para que hable más. Yo enero. tengo las cosas no, no, no, claras, no no claras, claras. No las tiene claras. No las tiene claras. Y no las tiene claras. claras porque a a Tolima, no, no a la tiene Tolima Tolima clara. le metieron la mano al carriel Y estoy de acuerdo con Hernán Torres. Por primera vez estoy de acuerdo con Hernán Torres que dijo en la rueda de prensa. Todavía no anoche, sé por qué el árbitro... Anoche, anoche, an, anoche en la transmisión... A, mande la cartica. En la noche, en la transmisión... Mande la cartica, en la transmisión nuestra, en la transmisión nuestra... Cuando se presentó la falta, lo dije. Y lo dije así. Falta, y lo es que no, hubo. Le, le estoy diciendo, el, usted, uh, uh, usted a un arquero no lo puede torpedear para que haga el saque. Ay. Y el tipo le cae por este lado. Uh -huh. Lo tocó o no, le hizo soltar el balón y él cree que está en su área y tiene su gente. El, la, la persona, pues, si se le para al frente... El árbitro tiene que llamar la atención, porque tiene que guardar la distancia para que el arquero saque. Entonces, una viveza de esas no se puede calificar. Yo lo dije anoche en la transmisión, en pleno partido, sin ver la repetición, porque estaba seguro de lo que decía y, cre y sigo creyendo. No sé si lo dijo Sanabria o lo dijo el que lo haya dicho es la percepción que tengo, pero yo la dije anoche en plena transmisión. A ver, yo vamos a rebastar de nacional. Es, que es, que es que nadie puede asegurar en el momento que ver, el iba a, es más, ni siquiera se puede asegurar no, que en ese momento él, iba, él dijo, iba a sacar la pelota, Luciano que dijo, que dijo anoche a que habían robado al Tolima. No, sí, ¿Se mantiene? De claro que me mantengo. Para mí ese gol es más que legítimo. Pero bueno... A harto que nos han robado, mm. harto que nos han robado. Mm. ¿Algún día nos dan algo? Recibámoslo. Ah. Bueno, recibámoslo un partidito más Brava. que se le gana al Tolima. A ver, Brava, el arquero, el arquero nacional no iba a sacar frontalmente. y se volteó para sacarle a lateral izquierdo. Cuando se está volteando, está pasando el jugador del, del, del, del Tolima por allí y él suelta y el, la pelota, y él suelta el balón porque roza el, el, el brazo Exacto. del jugador, el codo, el codo del jugador del, del Tolima, no el jugador del Tolima rosa el arquero del Nacional, no, el arquero este, al jugador, el arquero al jugador, al sacar lateralmente, en esta frontal lateralmente, entonces fue pues falla del arquero. No, es una no. obstrucción del jugador que le impide cuando él le, hasta ahora que yo sepa, no sé si aquí si alguien tiene lado. ojos por detrás de la cabeza. Aquí veo al negro. Negro, ¿cuántos ojos tenés vos? Dos. Todos tienen día dos ojos aquí al frente. Yo por aquí no veo que alguien tenga. El arquero va a hacer el saque y, y el otro está por detrás. No, si se le estaba para de lado, frente, no lo torpedea. Bueno, de, la cuestión Pero es ahí. Vamos a esperar se a eh, tiene la palabra. Mire, eh, eh, simplemente hay que decir, es cierto, y a mí lo que me llama poderosamente la atención en el fútbol colombiano es que para qué entonces hay la tecnología y un bar, el bar en este país no es una inversión, es un gasto. Porque en ese tipo de situaciones, si el partido del día de ayer, don Rafa Gol, tenía bar y el bar no se utilizó, aquí los señores del bar también son culpables de esa situación. Porque para eso están ellos, para auxiliar al señor árbitro diciéndole, mire el bar, mire la situación. Pero no son capaces de mirar una, una imagen y una jugada de estas. Yo, o por lo menos en el momento del partido, y sigo insistiendo, para mí la jugada fue legal pero si los mismos árbitros en este país no se ponen de acuerdo, ahí está. Le quiero decir que el partido de Medellín acaba de terminar 0 a 0, empató Medellín, le anularon un gol al Deportivo Cali, el VAR hoy actuó Falta y, sobre lo y fuera de eso Medellín desperdició un penalti. Cada vez. Que pudo haber terminado con la ventaja del equipo rojo del Valle. Pero enseguida vamos a hablar del Deportivo Independiente Medellín y vamos a tener en vivo ...a Juan Diego Arroyave... ...porque estábamos transmitiendo el partido... ...a través de 88.1... ...de Canela Estéreo... ...y a través de todas las redes... ...entonces estábamos prestando el servicio... Eh, ...y quiero que saquemos conclusiones... ...y quién fue la figura para ustedes anoche ...del Atlético Nacional... ...para usted Luciano... Eh, ...en lo que sí no puede discutir Hernán Torres... ...que tiene todo el derecho de discutir el gol... ...es que Nacional fue superior al Tolima... ...y Nacional... Justiciera, ...justicieramente no... Porque hay ese incidente que provoca el portero del equipo atlético nacional. Pero por fútbol, fue pues, superior el Tolima. La figura se llama... Como yo no tengo voz, el rifle Andrade. Porque yo sí tengo voz. Y soy de fútbol. Y soy un berraco. Y soy el de aguadas. Este tipo que hace en el planeta Tierra, hombre. Ese Osorio que hace en el planeta Tierra. Un la, la... tipo, un tipo ta con tantas bendiciones. debiera estar... En el sobaco del niño Dios, enseñándole a, a Jesús y a su Padre Dios cómo debe administrar el mundo. Un tipo tan sabio, oiga, como él tiene una voz, excelente locutor, si sos. Eso nunca lo he discutido. Bueno, a ver, es que mira, es que mira. Para hablar, para hablar, póncheme, para hablar en la radio, en la televisión, sí, claro. hablar en cualquier parte, ante claro. un público. Lo primero que hay que tener es voz. Entonces claro. tengo que ser un gran locutor. Gracias, claro. señor. Gracias por, claro. por reconocerme claro. algo. Pero una A cosa es leer una noticia y otra cosa es comentarla y entenderla. Nah. Esas son dos cosas bueno, muy diferentes. Usted No venga a cadete a que usted <risa> no, cae. No ex. es un ex, usted es ex ex periodista. A ver, es que es que por eso me retiré. Mire, mire. Por eso mire, me retiré mire, esta vaina. Que los locutores invadieron a los periodistas, mire. por eso me retiré. Da, nah, usted no, con esas cuentos siempre ha dicho oh, la razón por la cual se retiró no sí, fue esa. Es, a ver, que, dele, es que yo doble. no sé. Yo no sé cómo le pagan a un tipo que está retirado ya de esto y que es obsoleto ya, ¿Será porque el que por se retira bueno, ya está no desactualizado. Usted sí que está desactualizado. No pues, será por malo. Hablando en plata blanca, usted sí que está desactualizado. No será por hermano. malo. En todo está desactualizado. No será por bueno, malo. mire, mire. Y tener colegas como decir, este, decir que, nacional, decir que nacional, Decir que Nacional fue más que Tolima, sí, puede ser, puede ser. Pero el partido, el partido estaba para el 1-1. Como están las cosas, estaba para el 1-1. Entonces, ¿qué se ganó uno con decir que sí, que Nacional fue superior al Tolima? ¿Que tuvo más la pelota? Sí, claro que tuvo más la pelota Nacional que Tolima, pero no le hizo tanto ah, daño, porque, no es más solamente, que Tolima. porque solamente le hizo un gol. Bueno, no es más y, y que Tolima. La, y, la, y, la, y, la, y la figura, la figura como siempre, o como casi siempre, el rifle Andrade, que le da lecciones a todos. Que no es más que Tolima, perdóname, Veloz, antes que llegas a decir cualquier cosa. No es más que Tolima, no es más que Tolima, un no equipo que tiene no la pelota hermano. 70% y gana 1 a 0, no es más, no es más, como, como el sabio se le puede refutar, yo solamente digo mi asombro, digo mi asombro, 70% tuvo la pelota nacional, le metió un gol a Tolima marcador final, Nacional 1, Tolima 0, pero Nacional no es Pero más vos que mismo Tolima. dijiste que habían robado al Tolima. Pero Nacional no es más que Tolima. Entonces... Pero jugando fútbol fue más que Tolima. Jugando bueno, fútbol fue más que Tolima. No fue un equipo tan, tan vistoso como el partido contra Envigado, me refiero a Atlético Nacional, ni tan avasallante, pero fue práctico y efectivo. Y sobre todo tuvo Nacional orden defensivo, orden defensivo. Y con los cambios oportunos, porque el lateral derecho lo estaban pasando como alambre caído al señor Marulanda y el técnico en el segundo tiempo hace dos Cambios sobre esa posición entrando a Córdoba y entrando precisamente a Sebastián Gómez ayudar sobre ese sector porque realmente estaban eh, pasando muy fácilmente al lateral derecho del nacional. Y quién fue la figura velosa? Con eh, rifle, hermano? rifle. Bueno. Eh, respondo a la pregunta de don Rafa Golinares. Claro, el rifle Andrade no solamente por el gol, sino por la continuidad futbolística. ¿Y cómo no va a ser superior Nacional al Tolima? A mí me gusta mucho fijarme en los números, porque con los números nadie pelea. Nacional tuvo ocho remates, Tolima tuvo cuatro. Habla remates así, al arco 4, Nacional, Tolima 0. Posesión del balón 53% Nacional, 47% Tolima. Pero ¿qué vamos a hacer con tanto Pavarotti y con tanto Papá Negro que cuestiona a todo el mundo aquí? Hable así, Pacitico. Lo regañan bueno, otra vez. Ah, lo regañan otra vez su patrón. Que no es Rafa Gol. Usted tiene a dos patrones en este, en este programa. Bueno, ¿sí? Lo regañan ah, otra vez. Hacemos... No un hito que lo vuelven a regañar. Voy a la pausa comercial y ya regresamos. <risa> Permiso. Ya. <risa> <risa> ya. Ya. Ya. <risa> <risa> Rafa Gol gran equipo están siempre en la jugada. Ya vuelve el superdebate. Por Tele Antioquia. A vacunarse. En Medellín. Todos nos estamos vacunando. Cotrafa. Bajas tasas de interés. Línea única 454-9595. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Adscrita a Fogacop.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 Bueno, estamos presentando el superdebate del programa Diferente a Todos. Llamen a nuestras líneas telefónicas 236-4604 y 01 8051 para que participen de los premios. Les recuerdo que esta polémica, este debate, la hacemos de lunes a viernes, tres horas de pura candela en AM910, La Voz del Río Grande, y en 88.1 Canela Estéreo, para que nos sintonicen en el FM, de lunes a viernes y a través, por supuesto, de todas las redes del Facebook Live, de YouTube y de nuestra emisora virtual www.rafagol.com Bueno, hemos analizado el Medellín acaba de jugar eh, hemos an eh, analizado el partido nacional el triunfo del equipo verde y ahora vamos a ver al Medellín que hoy acaba de terminar el partido y eh, tuvo la posibilidad Med Medellín de haberlo ganado porque le, le dieron un penal que a la final se malogró Voy a saludar a Juan Diego Arroyave. Juan Diego, buenas noches. ¿Cómo, cómo despilfarra Medellín la victoria cuando tu, la tuvo ahí de penal? ¿Qué pasó a la final en el juego? Juan Diego, buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. Saludo especial para usted, para todos los televidentes y toda la gente que nos sigue a través de las plataformas digitales de Rafa Gol al aire. No, Rafa, hubo cuatro momentos en el partido en el segundo tiempo donde eh, el, el compromiso estuvo muy a favor independiente Medellín. El primer momento, minuto 30, gol anulado al Deportivo Cali por el VAR, una acción donde toman a Loaiza de la camiseta en una referencia una pelota cambiada que hace el equipo azucarero y eh, le queda acolorado un defensor central para meterla en el fondo de la red. Pero ese agarrón, que fue muy sutil, el VAR lo pilló y prácticamente anularon el gol, del cuadro azucarero, y seguidamente vino la jugada de Cambindo, óigame, a propósito, el técnico Borillo Gómez, hizo tres variantes, sacó del partido a Regui, ingresó a Loaiza, sacó del partido a Buletis, ingresó al eh, jugador Cambindo, hizo un cambio en, en lo que fue la estructura del equipo, sacó a Sebastián Hernández y entró a Javier Reina, y el cambio fue total y absoluto, qué buen partido de este Diver Cambindo, fue el que inquietó, llevó buscó por todos los medios el arco rival y fue el hombre más importante y donde él, en una acción suya, en una pelota cambiada, cuando iba a ingresar López a rematar, viene eh, el lateral del cuadro deportivo Cali y se le tira en plancha en un penal clarísimo, pero lo triste es el cobro tan sutil que hace Andrés Cadavid, una pelota muy mal cobrada que prácticamente se la entregó al arquero para eh, no permitirle al Medellín irse arriba en el marcador. En esa acción ocurrió algo, hubo invasión de área del cuadro deportivo Cali, al pie del árbitro, al momento del cobro. La pregunta es, ¿por qué el VAR no hizo el llamado al juez para decirle, señor, hubo invasión de área, o será que esto no es soporte del VAR, será que esto es soporte del árbitro? Ahí queda la gran inquietud, porque para mi concepto, ese penal debía repetirse debía repetirse, porque hubo clarísima invasión de área de dos hombres del cuadro deportivo Cali, al momento del cobro de Andrés Cadavid. Pero bueno, el otro momento que hablábamos del compromiso, fue otra acción de Diver Cambindo, donde se va en una carrera larga y entra y en el área es también fauleado con penal, y el árbitro no lo sancionó. El árbitro no pitó el penal favorable al equipo independiente de Medellín. No sabemos de pronto el VAR también que determinó que no sancionó o no llamó al árbitro para hacerlo caer en cuenta del, del tema de la falta cometida. Lo cierto es que Medellín cambió mucho en el segundo tiempo, un equipo muy ofensivo, muy rápido con ese camino, que infortunadamente no pudo sacar avante ese compromiso cuando lo tuvo todo. Andrés Calavir para definir. Bueno, eh, Juan Diego habla de un cambio radical en el segundo tiempo. Yo vi por allí por momentos eh, el equipo en el segundo tiempo y sí me pareció que mejoró sobre todo en más pases y toques, más secuencia de pases y de toques, porque en el primer tiempo, mamita querida, como diría el charrúa, mamita querida, nos pudieron haber hecho dos o tres goles en el primer tiempo, porque en el, pri el primer tiempo fue un desorden. Yo hago una pregunta a esta hora, y seguramente Bolillo, que a lo mejor nos debe estar viendo en la ciudad de Cali, este equipo en defensa era mejor en el primer torneo. En los dos partidos que le he visto, con 11 semanas de trabajo, me deja muy preocupado. Es que 11 semanas es mucho tiempo, tendría que funcionar perfectamente el equipo. Y es la misma defensa, porque si a mí me dicen, no, es que cambiaron todos los defensas y el arquero, son los mismos defensores. ¿Por qué se ha perdido la seguridad del equipo? Y lo peor, el orden. No hay quien salga con el balón dominado desde atrás, la pelota de punta y para arriba rifada, nosotros rechazábamos el balón apenas, rechazábamos y el balón le llegaba a jugador del Deportivo Cali de una, el primer tiempo fue fatal de lo peor que he visto, pero también estoy de acuerdo con Juan cuando dice que en el segundo tiempo el equipo mejoró bastante, no sé si con la entrada de los jugadores que, que ingresaron pero sí vi, pero sí vi que ya hubo más secuencia de pases, se descansó con la pelota es que uno puede descansar con la pelota porque el equipo, contrario, el equipo contrario no te hace daño si vos tenés la pelota, y si la tenés de lejos del arco, mejor todavía. Pero en el primer tiempo la tuvimos muy cerca del arco y la perdíamos <ríe> en segundos. Yo hago una pregunta, a Juan miren, Diego. Medellín tuvo más eh, movimiento, tuvo más volumen de ataque con la inclusión de Reina, porque con Sebastián ah. Hernández en no el primer tiempo el no pasó de nada. Para, para fue allá así? iba. Precisamente para allá iba. Eso, eh, es por eso le decía a Gustavo que... Eh, quería comentarle eso, es que cuando ingresó Reina, Medellín tuvo mejor manejo en la pelota de los volantes, tuvo mayor presencia sobre todo en la alimentación de los atacantes, porque es que también la potencia que entregó Cambindo con su velocidad y, y, y su trabajo individual también eso asociado a lo que hizo Reina, creo que Medellín ganó mucho en esos últimos minutos es que era un partido para que Medellín hubiera ganado un partido para que Medellín hubiera ganado infortunadamente con esa Acción del penal que todavía lo lamentamos, es imperdonable que ese cobro tan mediocre, tan mal que hizo Andrés Cadaví. Pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Fue invasión de área o fue mal cobro, pues? Porque yo no entiendo. Es que ese penalti tenía que repetirse las entonces, dos ¿qué? Pues que la rea... pues, ¿Cuál entonces, es la realidad, ¿qué? Luciano? ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el penal se erró y no se y y no, no, no, no, no, no lo repitió el árbitro. ¿Se debía repetir? Sí, porque hubo invasión de área. Pero el, para el árbitro, el penal fue... Pero igual lo cobró pero mal. Igual pero, pero igual lo cobró mal. Pero, eh. pero aquí lo real no es va. que cobró mal, cada vez no de va. acuerdo a lo que usted ha manifestado. Si a mí me preguntaran, Medellín sacó un resultadazo, porque, repito, el primer tiempo era para el casetazo, porque el Cali tenía a Medellín contra las cuerdas. Oiga, Serio Iván dos oh, Serio Iván ser dos con el tema Regi. Primer partido... P primer partido cuando reapareció con Medellín otra vez, mal, hoy el primer tiempo mal, eh, él dice que es que le está enseñando a hacer 8 el técnico eh, no. eh, Bolillo, enseñando yo a esta el del yo campeonato un tipo partido. que fue el mejor extranjero hace sí, año y medio, antes sí. de la pandemia como volante recuperador no como volante 8, él dice que no, que Bolillo lo quiere con su panorama y su <ríe> remate a de media y larga distancia y, y ahí está perdiendo Medellín es la bisagra de la falta de equilibrio de Medellín en el primer tiempo al entrar Loaiza la reina y su talento, al entrar la potencia de Camino, se, se mejoró indudablemente, ¿no? Entonces, eh, esa es la transformación de Medellín en segundo tiempo, gracias a los cambios. ¿Qué va a decir del Medellín, Luciano? No, que ese Arregui que estamos viendo fue el que se fue. Arregui tuvo una campaña medianamente aceptable, no para ser el mejor extranjero de la liga, pero bueno, esas son opiniones personales que yo no voy a entrar a rebatir, pero la audiencia sabe y la hincha de Medellín sabe que ese que están viendo es el mismo que se fue. Tuvo una campaña con Bobadilla cuando recién llegó y después, ¿qué pasó con Arrey? Después, ¿qué pasó? Y ese que se fue es el que volvió. Entonces, ¿de están a mí, sorprendidos? A mí no me queda duda que el resultado de independiente Medellín es positivo Añoñe, teniendo en cuenta que estaba en condición de visitante y ante un grande como el Deportivo Cali. De lo Pero el mejor ejemplo, don Juan Diego Arroyave, lo acaba de poner usted, señor. Claro que sí, sí sí quede como enredadito con una explicación que dio, pero bueno, eso, eso después oh. lo hacemos. Ah. Hay no algo. Me gusta nada perdón, tengo la palabra, Así tengo la palabra, tengo y clara. el coordinador ahora, y director ahora, se, ahora se si llama te te Rafa Golinares y contrario. tengo la palabra. Yo, yo, yo, yo ahora, quiero anotar, tengo ahora, la palabra, señor don Rafa Gol, diga. hermano, tengo la palabra, mire, de este Independiente Medellín, el mejor ejemplo que acabamos de observar es que sí se puede con las variantes ofensivas que le llegaron al equipo para este segundo semestre, y que muchas veces Hernandario Gómez sigue, porque así vayan solamente dos partidos, amarrando el equipo en la parte ofensiva, acaba de decir Juan Diego Arroyave, que se notó otro cambio en Medellín en el segundo tiempo, con el ingreso de Cambiendo y demás, si sí, hay variantes ofensivas, pero me parece que el técnico también con toda la experiencia, con todo el derroche de conocimiento que tiene, me parece que a veces es amarrete con este Independiente Medellín. Que lo haya sido el semestre pasado, vaya y venga. Pero, rafa Gol, ahora Medellín tiene más herramientas y variantes ofensivas que no las tenía el semestre pasado. Después... Aquí no hay excusa para atacar más. Mire, eh, brevemente para terminar. Después de ver dos partidos de Independiente Medellín, estoy seguro que tendrá que ser reina porque... Sebastián Hernández ha jugado dos partidos y no es el gallo para armar el equipo. Con dos hombres por las alas que van bien como Vladimir Hernández, que es encarador, porque hay que entregarle la pelota, no puede ir a, a, a recuperarla y arrancar y Eduard López, que hoy mejoró. Así que, yo no sé, tendrá que jugar reina, así ah, si no lo quiere. Eduard López por la derecha, Rafa. Si vio la diferencia que yo lo decía hace ocho días, Eduard López no puede por la izquierda, es por la derecha. ¿Pero y quién así, le mejoró? Vladimir no, Hernández. Ah, pero López mejoró. mejoró. No, pero se sabe que Vladimir juega por la izquierda y fue figura nacional por la izquierda. Mm -hmm. Por la izquierda. Bueno, sí, por eh, eso salió. ¿quién fue la figura del partido, Juan Diego? Al final... Están festejando un empate. Bacán, qué, ¿no? Juan Diego, ¿quién terminó siendo la figura del partido? Yo, sinceramente, Rafa, para mi concepto, me quedo con Roger Cambindo, el jugador que ingresó por independiente Medellín, que fue el que más influyó en el ataque del equipo en esos últimos minutos. Bueno. ¿Conclusión del partido del Medellín, señor Osorio? No, yo quedé preocupado, quedé preocupado, y, y es más, casi que inexplicable sacar el cero Medellín en un partido de tanto desorden, de tanto desequilibrio, y de tanto problema defensivo. Luciano, conclusión. Muy mal equipo vi en el primer tiempo que alcancé a ver. Muy, muy confundido, muy defensivo. La orden era sacar el cero. Y si sacan el cero, cumplieron el objetivo. Entonces festejemos, sacaron el cero. Iban por un cero, lo sacaron. Festejen. Ya luego, la, no. la recuperación de, de, de David Loaiza, recuperado del, del gemelo pues va a darle otra alternativa en esa zona al Medellín, más un Javier Reina que había cumplido entonces, una fecha con de suspensión, de la conclusión de y, y entonces me parece que ese segundo tiempo, de estos dos jugadores que le cambiaron la cara al partido, pues es, hay un futuro allí, ¿no? Como más tranquilidad da. don bueno, Rafa Gol, yo hablo de lo que vi, hasta los 10 minutos del segundo tiempo, eh, sigo insistiendo que Medellín con, tantos, con tantas semanas de entrenamiento, que han tenido en relación con otros equipos, porque Medellín se despidió del campeonato anterior eh, antes que los demás equipos, eh, sí de mejorar más el planteamiento y la forma de jugar y la estructura, y yo todavía no veo una estructura con los jugadores, sigo insistiendo, con la materia prima que tiene Medellín. Lo que vi, el resultado es bueno, porque está en condición de visitante frente a un Cali eh, a un grande como el Cali, pero en, el, en la forma como vi a Medellín el primer tiempo no me gustó, y sobre todo esa amarrete a la forma de atacar. Bueno, su conclusión, Juan Diego, del juego. A mí me parece, Rafa, que el técnico influye mucho en el partido. Y ahí la experiencia de un tipo como Bolillo Gómez, que es una persona que conoce y sabe, y al dedillo con el trabajo se dio cuenta de que aplicar revulsivos. Es que hay que aplicar, hay que cambiar el equipo. Y cuando alguien no funciona, hay que hacer la variante necesaria. Las hizo y eso le dio sus resultados. Por esas jugadas, acciones de jugadores que ingresaron nació el penal, que infortunadamente perdió en Descadamín. Bueno, y llegamos, vamos a ver la pregunta que formulamos hoy es dos jugadores que hayan actuado o que estén actuando en el Boca Junior de Argentina. ¿Colombianos? La pregunta, ¿ah? ¿Colombianos? Eh, sí, jugadores colombianos que han actuado en el Boca Junior antes o ahora. Esa es la pregunta y la respuesta la tiene don Sebastián Posada, el hombre de Cambalache, de Argentina. Eh, Sebastián, buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Hola, Rafa Gol. ¿cómo estás? Soy Sebastián, el parrillero de Cambalache, Parrilla Argentina. Eh, claro. y la respuesta es Oscar Córdoba y Chicho Cerna. Señoras y señores, esta sección se llama Todos Unidos por Antioquia. Usted sabía que yo soy paisa, pero he tenido un corazón sena y a mí me gusta Boca Junior de Argentina, y han sido muchos los colombianos, ¿cierto? Eh, ahora Sebastián Villa... Eh, ese tridente, Fabra, en la actualidad, ¿cierto? Campuzano también está en este momento. Eh, nos han dado muchas satisfacciones los colombianos. Estamos muy contentos con ellos y siempre son muy bienvenidos en Boca. Con mucho gusto las satisfacciones. Estoy en un pedacito de Argentina en Medellín. Cuéntenle a la gente de esta maravilla. Esto es Cambalache, es un restaurante que ya lleva... Poco más de nueve años en la ciudad. Es una típica parrilla argentina. Estamos ubicados en Patio Bonito y es eh, lo más argentino que vas a encontrar en Medellín. Tenemos los jueves, todos los jueves, sin excepción, dos por uno, todo el día, de choripán, hamburguesas, cervezas nacionales, cócteles Y tenemos a la noche, de 8 a 10 eh, rock en español en vivo. Y los viernes, tenemos show de tango. Eh, con pareja de baile, con cantante, eh, siempre los shows son de 8 a 10, se recomienda reservar, 301-396-5203 para reservar, y algunos sábados también tenemos eh, show en vivo de diferente música. ¡Qué maravilla! Aquí le celebramos el cumpleaños al mejor gol de Colombia. Oiga, ¿quién comió mal? Dígame la verdad. Eh... <risa> Y lo podemos pelear, lo podemos pelear. Estuvo entre mi primo Posada y el señor, Ayüe! creo, Arroyave. Me le tengo mucha fe. Pongo es fichas feo, pero... ahí. Happy Verde to you. Happy birthday to you. Happy Happy, birthday happy birthday to you. Happy la ver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 La verdad, eh, muchas gracias, pasamos muy bueno, ahí nos celebraron sí. el cumpleaños, pasamos muy bueno allá eh, en donde Sebastián en Camarache. Eh, eh, que tenemos ya los resultados de la jornada, a ver cómo quedó la, la, la tabla, los resultados de la jornada, la, la tabla y la próxima fecha comenzamos con los resultados. Sí, Millonarios que hoy perdió por penales en la Florida Cup contra el Everton jugó el día miércoles contra Deportes Quindío y ganó. Oigan, en este partido hubo tres autogoles. 2-1 ¿eh? ganó Millonarios con tres autogoles. Huila 2, Patriotas 2, Águilas 1, América 3. Ayer en el Alberto Grisales, Jaguares 1, 11 Caldas 1, gol de penal de 11 Caldas. Ayer Nacional 1, Tolima 0. Seguimos con los resultados: Bucaramanga 4, Santa Fe 3, Junior 1, Envigado 0. Cali 0, Medellín 0, Pereira, eh, faltan por jugar, Pereira Petrolera y la equidad contrapasta. Bueno, las posiciones. Primero América 6 puntos, igual que Bucaramanga y Millonarios 6 puntos. Luego viene Nacional, 4 puntos Cali, 4 puntos Caldas, 4 puntos Indio 3, Petrolera 3, Tolima 3 y Junior 3. Seguimos con la tabla de posiciones. Medellín eh, acumula en el puesto 11 dos unidades. Le sigue Huila, Envigado, Patriotas, Águilas, Jaguares, con día un punto. Y termina la tabla de posiciones Pereira, La Equidad, Santa Fe, Deportivo Pasto, sin unidades. Y la próxima fecha será Quindío Águilas, Tolima, Fortale Tolima Petrolera, Cali, Bucaramanga, Medellín. Recibe al Junior, Patriota Sequidad. Envigado contra América. Ay, hay que saludar cordialmente a Juan Carlos Osorio Arbeláez. once caldas Millonarios, ya va a revirar la voz. Jaguares contra el Huila. Pasto frente al Pereira. Y Santa Fe, que ya amenazó. Porque ya amenazó, dijo por allá uno. Es que ese partido tenemos que ganarlos. Ya saben, muchachos de Nacional, vamos en estado de sitio. Santa Fe... Reciba Nacional en Bogotá con presencia de público en el campín. Bueno, recordemos que el próximo miércoles, Rafa, sí. va partido amistoso entre el conjunto de millonarios y atlético nacional. Nacional viaja el martes a, a Orlando, Florida. Juega el miércoles contra millonarios y regresa el jueves. Bueno, ahora sí, por favor, rápidamente un número el 1 al 188, Luciano. 40. El número 40 corresponde a una dama, se llama Nancy González. En el barrio Caicedo, seis personas ven el programa cinco hombres, una mujer. Y dice que Villa y Edwin. Sí. Es la respuesta. Sebastián Villa, ah, Sebastián Villa, cierto. Ah, y Edwin, Edwin Cardona. A ver, por favor, Luciano. Bueno, eh, eh, Gustavo. El número 60 los años que está cumpliendo el búfalo hoy. Alejandro Vázquez, del barrio Guayabal. Allá están viendo el programa. Cuatro personas, dos hombres, dos mujeres. Y la respuesta de este señor es que es Fabra y eh, Chicho Serna. Sí, bien. ¿Está ah, correcto? Bien, claro, bueno, está correcto. A ver, eh, déjeme un número, Velosa. Número 58. El número 58, número para el señor el Johnny Restrepo, del barrio Calazán. Allá están viendo el programa Cinco Personas, Dos Hombres, Tres Mujeres y la respuesta de él es Córdoba y Chicho. Bien. También. O sea, Hay Córdoba, Córdoba del arquero, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a despedir con vitrinazo, Lucía. Eh, vitrinazo para la notaria de Monterrey, la doctora Olga Mira. Bueno, aparte de don Rafa Goli y su cumpleaños que fue ayer, están cumpliendo hoy años dos personas que están en mi corazón, Wilson Osorio Salazar, que es mi hermano en la ceja, un abrazo a la distancia, y para Elkin Posada, el búfalo que está en la cueva del búfalo en Marinilla, también está en mi corazón. A Diego García, Willinton Hoyo, Jorge Palacios, John Pacho y Jaime Velázquez, Edwin Giraldo, eh, Sadi, Gabriel Loaiza, David Castaño y Carlos Ramírez. Claro, para el mejor gol de Colombia, don Rafa Golinares, feliz cumpleaños, muchas bendiciones, qué cantidad de mensajes hemos observado a través del Facebook Live y nuestro canal de YouTube, ahí está con eh, su bonita familia, Ariana, Adriana, don Rafa Gol, feliz cumpleaños. Y en el cielo, un saludo muy cordial, porque infortunadamente ha muerto un hombre que hace 50 años realizó el primer evento... Carolo de rock en Colombia, Ancón, Carolo, infortunadamente ha muerto el día de hoy, muchas bendiciones, el hombre del pellizco se nos fue Carolo, y don Rubén Darío Ruiz Londoño, quien eh, eh, nos ve, nos escucha a esta hora, Rubencho, el montañero, el único periodista silletero, que infortunadamente esta mañana tuvo un inconveniente cardíaco, pero se va a recuperar, bendiciones Rubencho, amigo. Bueno, y tengo vitrinazo para el Guari Montoya, ha sacado la revista La Zona Deportiva, todo esto tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Para el Guarimotoy y la revista de la zona deportiva que nos ha hecho llegar, muchísimas gracias. También tengo vitrinazo para Fernay Chica, para Giovanni Escobar, del grupo nuestro, para Elkin y el Búfalo. Todos cumplieron año esta semana. El gitano Aguilar también cumplió años. Hoy. Eh, hoy, hoy. El, hoy, el, el Che García hoy, Román, también está el... cumpliendo ah. años. Eh, y tengo el vitrinazo para Andrea Cernacano, la hija de nuestro... Eh, eh, Juan Gabriel Cerna González para Andrea Cernacano que está cumpliendo bonita, años felicitaciones, para William Darío Pérez Alzate también tengo eh, un hincha de nacional así que para todos, felicitaciones eh, se nos acabó el tiempo para Ariana la hermosa ¿eh? un beso, un abrazo